¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! uy. uy, uy. No, no, no había tenido en cuenta eso Vale Entonces Moneda Bomba Tenemos dos Ahora se convierta en láser, así que paso de cogerlo Eso no sirve de nada Eso no sirve para nada Vale, vale, vale, vale, vale Ahí está la puerta al... ¡Uh, wow, wow, wow! ¡Oh, wow, wow, wow, wow, Me tengo que librar de ese. Me tengo que librar de ese como sea. ¡Uf! Pero está difícil, ¿eh? Está difícil, güey. Vale, perfecto. Uno menos. ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh, wow, oh, wow! Oh. Ya tengo un corazón menos. ¡Toma! Ja, que mate, chaval Jaque mate Uh, wow, wow, wow, wow No, no, no, hombre, vale, amores Espérate Espérate Por favor, ¿le vas a dar a uno o, o, o no? Vale, ahora sí ¿Vale? Perfecto Están 20.000 arañas Espectacular Eso, eso, quémate con la hoguera Quémate Quémate, puerco Ahí, espérate se quemó Se quemó Se quemó con la güey, la güey. Y, y yo también Recuperarme Vale, llave mm. Que si vendiesen Si vendiesen corazones En la tienda Pues me vendría de fábula, ¿sabes? Pero... Los llorones estos Oh Oh Oh Oh, oh, oh, oh, oh porque es amarilla, a ver. Eh, perfecto. No me ha servido absolutamente de nada. Vale, a ver. Oh, me interesa, chaval. Esto me interesa. Eh, perfecto. Espérate. Me... Uf. Uf. Por favor, Ah, increíble, ¿qué hace esto? Nada, ya. Espectacular. Bueno, vale. Aquí hay que tener cuidado que no se te tire. Que iba a decir que no se te tire encima, pues ya lo ha he hecho. Me tengo un corazón, tengo otro por aquí. Vale. Llave. Vale, llave también. Por aquí es una bomba. Y tres monedas, un corazón, pero claro No tengo nada Aquí, vale En esta sala no había entrado yo Pensaba que sí, pero no ¡Oh! ¡Oh! Me interesa Perfecto, encima hace daño eso La porquería ¿Es que quiero tres llaves? Absolutamente nada, pero bueno. A ver. Mm... Vale, pues nada. No, voy a pillar el corazón este. y Me tengo que aguantar. ¿Esto qué hace? Pues no tengo ni idea, la verdad. Las cosas como son. Mm... Bueno, pues nada. No, vamos a por el... Al monstruo final. Espero que esto haga algo. Hombre, sí, sí que quita bastante, eh. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Sí que quita, sí que quita bastante, eh. Quita bastante, chaval. Deja de pulsar moscas, hombre. Eres un moscardón. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Poco me ha rozado esa mosca. ¿Esto qué es? Absolutamente nada. Increíble. Te dan un corazón más. Así que genial. Uf. Espero que te esté entreteniendo y te esté gustando. Si es así, dejas tu me gusta y compartes el vídeo. Que eso me ayuda mucho. A seguir creciendo y que más ositos se unan a la familia Porque cada vez somos más, eh Esto es espectacular A ver, cuidado, cuidado Cuidado con este Ahí está Este un buen superpoder Pero se me complica el asunto porque No expulses bombas Bueno, tampoco puedo pulsar ninguna porque no tengo, ¿sabes? La voy a palmar Ya la palmé Ah, ah, ah. Ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores. Eh, ah, se ha abierto algo. ¿El qué? No tengo ni idea. Luego el vídeo se me hace corto. Uf, uf, vale. Vale Maripositas por aquí Maripositas por allá Dejadme algo interesante O me voy a ir ya uh -huh. Perfecto, no manda. Primero, quiero expulsar Estos Vale Deja de llorar, hombre Un Yerica Vale, no me dan nada, solo me han dado esto Ay, señor, ¿por qué no me dan nada? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! uh. Medio corazón, medio corazón ¡Medio corazón! a ah, ¡Ah, que mate, chaval! ¿Esto qué hace? Nada Absolutamente nada. Medio corazón, ¿eh? esto es flipando ahora mismo, ¿eh? Vale. Si me consigo pasar esta partida entera con medio corazón, te suscribes, ¿vale? Vamos a ello. Uh, no hemos servido de nada la bomba. Genial. Ya es con hacer la burbujica. Perfecto, no me salió de nada, ¿no? Las moscas que pican. Las moscas que pican. Vale. Perfecto. Deja de llorar, hombre. A de llorar. Castak. Me sirve, recordad la frase. Uf. Uf. Vale. Nada. Aquí está la puerta para el bus final. El señor apestoso Ese es el señor apestoso Que suelta moscas ¿De dónde saca tantas? Pues no tengo ni idea A lo mejor las saca del culo Se las come Y luego las expulsa a base de pedos Puede ser, ¿eh? Puede ser que ese sea su... Su superpoder Hacer pedos en forma de moscas Uy, uy, uy Este va hasta medio de vida casi ¿Vale? Deja de pulsar moscas. Perfecto. ¡Ay, que me muero! Vale. Demasiado fuego. Hay que apagarlo. Apaguemos el fuego. Apaguemos el fuego. Apaguemos el fuego. A base de lágrimas. perfecto ¡Oh! perfecto esa no ha una increíble toma ja qué pate chaval esto qué es oh salen las bolas más gordas increíble no no, ¡No! ¡No! De razones azules. Ya no tengo seis. Tengo cuatro. Ya no tengo seis. Si no tengo cuatro. Mia, mía, mío, Mico, nico nico Pero si te acer si se te acercan.. Te quitan medio corazón. ¿Por qué? No tengo ni idea. Uf. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Medio corazón blanco. ¿Esto qué hace? No tengo una idea. Esto <risa> flipaste, wey, eh. No te he de nada, pero bueno. <risa>